con los que no merecen llorar que no merecen llorar porque me por ellos que miren en mi corazón, donde estos ojos también mañana me voy de aquí no porque mi voz sea buena cada día su primavera siendo el mundo se han de vestir el día en que tu eres muera el día en que tu eres muera I'm yeah. Of that, they are